nos encontramos eh, atendiendo una situación extraordinaria, eh, ambiental, ecológica, en el pueblo de Cabo Rojo, en el Faro de los Morrillos, lugar que da eh, inicio al nombre de nuestra ciudad, por la pared que se encuentra hacia el mar, su color. Eh, y, y básicamente nuestra Comisión de Asuntos Federales e Internacionales y del veterano, del estatus y del veterano lo que pretende es eh, asignar fondos o lograr conseguir fondos para un, pro, un, pro, un proyecto de mitigación, el huracán María y los terremotos han creado ¿verdad? Un, un espacio que el agua ha comenzado a dividir lo que es la montaña y el área del faro de los morrillos de nuestra isla. Y en ese sentido, ¿verdad?, estamos levantando la bandera de alerta para que se atienda esta situación con unas dunas y un proyecto de mitigación eh, de parte de Fish and Wildlife. Eh, yo creo que esto es un momento histórico para atender esta situación y estamos sumamente orgullosos de, de haber, ¿verdad?, He hecho todo este proceso de la cámara de nuestra comisión para que la cámara de representantes, pero también la comisionada residente y personas de Fish and Wildlife de Estados Unidos, de Atlanta específicamente, de Georgia, vengan personalmente, presencialmente a ver lo que está sucediendo aquí y resolverlo de una vez y por todas.